Hola oh, chicos, estamos en otro vídeo y Estamos en el reto Charlie, Charlie, Challenger Y <risa> ¿sí? En donde me quedé, este juego Tendremos que mojar a un maldito Demonio de los cojones Que te puede tocar la polla y excitarte Es que dije, ¿sería eso? Te que decir? Sí? Por favor, el invento está muy mal esto Bueno, eh, este reto Charlie, Charlie ¿Estás aquí? huevo forma se mueve? <risa> Charlie, Charlie, ¿estás aquí? Charlie, Charlie, ¿juego? ¿Qué <risa> de equivocar. A ver, vale, vale. Charlie, Charlie, ¿puedo entrar a tu juego? Charlie, Charlie, ¿puedo entrar a tu juego? El huevo es muy tímido y no quiere jugar con no lo está tocando. No, y no lo está tocando. Y como puedes ver, no está tocando esto nada. Porque. A ver, acerca la cámara, por favor. Como ven, está colgando el lapicito. Kawaii. No sé por qué digo kawaii, vale. Bueno, <risa> no se ve nada así. Vale, vale, vale, vale, vale. ¡Wow! ¡No me jodas! Eh, sí, eh, aquí no funcionó nada. Y pues nada, no crea nada de internet. Como pues, ven, no funciona ni un poquito Eso es Y nada El like, favorito, no sé si quieren darle like Y nada, comparta con sus amigos De que no funciona esta cosa Y nada, nos vemos hasta otra chao